Hola yo soy Lila Tochi, estamos en el mes de octubre y hoy soy un payaso o algo así El día de hoy voy a contar chistes, chistes de Pepito Ya sé, es octubre, debería relatar cosas de terror, pero no, yo voy a contar chistes Sí, chistes, bueno, entonces comencemos <risa> una señora con bigotes cuando de pronto pasa Pepito lentamente y sin avanzar. Entonces la señora molesta, le dice, ¿Nunca habías visto una mujer con bigotes? Y Pepito le responde, ¡Gratis, no! Pepito le dice a su papá, ¡Papito, papito! ¡Mi hermana ha aprendido la computadora! ¡Déjala, Pepito, que tu hermana fue un ratito! Está bien, papá, pero cuando el fuego llegue a tu cuarto, es tu problema... La profesora le dice a Pepito, a ver Pepito, ¿qué pasa si te corto una oreja? Y le dice Pepito, me quedo medio sordo. ¿Y qué pasa si te corto la otra oreja? Me quedo ciego. Y la profesora asustada le dice a Pepito, ¿por qué? Porque se me caen los lentes. Una vez Pepito estaba en el salón y llega la maestra y dice, A ver Jaimito, ¿cuánto es cuatro cuartos? un entero. A ver, Pepito, ¿cuántos son 32 cuartos? Pues un hotel, maestra. Llega Pepito llorando a la escuela y un amiguito le pregunta. ¿Por qué estás llorando, Pepito? Es que llegué como Superman. Le pregunta intrigado el amigo. ¿Cómo? ¿Volando? No, llegué con los calzones arriba de los pantalones. Entra Pepito a una tienda y le dice al tendero. ¿Sí? ¿Cómo se escucha mejor? ¿Caca o popó? Y el señor le dice, para mí popó. Y Pepito contesta, está bien, entonces ¿me da unos popó Pepito va a visitar a su abuelita y le dice, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son no para oírte mejor, Pepito. Abuelita... ¿Qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, Pepito. Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes? Son para abrazarte mejor, Pepito. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Bueno, niño malcriado, ¿has venido a visitarme o a criticarme? Pepito está en una clase de física sobre la sublimación. A ver, ¿alguien de ustedes puede decirme de una sustancia que pase directamente del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Pepito levanta la mano y grita ¡Frijoles! Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te hayas divertido. Si es así dale like, no olvides suscribirte y comparte con tus amigos. Nos vemos a la próxima estrellita. ¡Adiós!